un amigo del programa, hijo de una persona a la cual yo le profeso una gran admiración y un gran respeto, mi profesor de la universidad al cual siempre lo recuerdo con mucho cariño y cada vez que lo veo me distingue con mucho aprecio y ese mismo aprecio que él me profesa yo trato de extrapolárselo a su hijo que lo, lo veo que tienen el mismo perfil como la misma <risa> forma, ¿eh? Qué bueno que Juan Manuel Rosario está con nosotros, quien es precandidato a diputado por el Partido Fuerza del Pueblo acá en San Francisco de Macorís. Hermano, bienvenido a Contra Todos. Un placer, Vladimir Ferreira Chiqui. Eh, un gusto estar aquí y un saludo a ese selecto público que te ve toda la noche a través de espacio. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo va el proyecto? ¿Te refieres en términos particular o general? El proyecto particular. Particular. Bueno, sí. lo, el proyecto de manera particular va muy bien. Ha tenido una aceptación casi sorprendente desde ese punto de vista. Eh, como quiera que sea, lo, lo, lo, los mismos compañeros están abogando ya porque haya una especie de reconfiguración en los actores políticos. Eh, tú sabes que en el viejo partido... Gravitaron, un, un, gravitó un liderazgo por bastante tiempo. Todavía hay que permanecen eh, gravitando aquí, pero la tendencia es a que las posiciones que tienen que ver con candidatura, la candidatura eh, electiva, pues la ocupe una nueva generación que pueda, si se quiere, inyectarle alguna nueva mística, alguna nueva idea al desarrollo ¿Se le da la oportunidad en la Fuerza del Pueblo a los jóvenes? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, de hecho, el presidente está haciendo esfuerzo porque los jóvenes participen. Están viendo en la Fuerza del Pueblo eh, un, un espacio de participación y están llegando, están llegando. Eh, repito, yo soy el ej un ejemplo ahora, pero en, en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, están participando muchísimas, muchísimos candidatos o precandidatos todavía eh, que están dinamizando bastante lo que son las candidaturas. ¿Por qué tú quieres ser diputado? ¿Por qué no elegir otra candidatura? ¿Qué te motiva a ser diputado? Mira, lo primero es que como quiera que sea, tú sabes que Papi fue 10 años legislador. Eh, yo he estado eh, al lado de él prácticamente... Eh, de toda una vida al margen de, de la condición de hijo pero he estado muy de cerca en lo que es el desarrollo sí, con mucho entusiasmo de, los procesos exacto eh, de el desarrollo político y bueno eh, entiendo que conozco bastante bien lo que lo que es eh, cómo te diría la particularidad que tiene el Congreso Nacional y entiendo que puedo desarrollar una labor importante eh, a partir de, de o de ese espacio ¿Con una alianza? Bueno, la Fuerza del Pueblo está abocada a una alianza con el pueblo. ¿O con el PLD? Abierto también a... a, a ¿Principalmente con el PLD o con el pueblo? Eh, principalmente con el pueblo. Principalmente con el pueblo, pero el presidente ha tenido vocación de alianza siempre. O sea, los, los grandes pactos, las grandes alianzas han venido eh, con el presidente eh, Fernández. O sea, ha sido... Eh, la persona que ha encabezado los grandes frentes eh, o colectivos. ¿No hay mucho odio acá en San Francisco para una alianza? No, no, no. Entre ustedes y el Partido de la Liberación Dominicana. Ese remordimiento eh, de años atrás de la familia Núñez con ustedes, no, ustedes también. No, no, no. Eso es ya, eso, ya eso pasó. Eso es un tema político. ¿Eso pasó? Bueno, estamos hablando política, ¿eh? No, no, no, no pero me, términos re políticos, me, pe refiero, me refiero a que... ¿Ustedes cualquier... se sentarían con ellos? Claro que sí, claro que sí. Nosotros eh, eh, nosotros no tenemos enemigos. Y todo el que venga a contribuir para que eh, el objetivo ah, general... es que tendrían que venir a la fuerza del pueblo, ¿no? Que bueno, el escenario pinta que es así. El escenario pinta claro, que es el PLD que debe venir. Es la fuerza del pueblo que está encabezando eh, prácticamente la oposición. El líder de la oposición es Leónel Fernández. Eso lo, eso lo indican todas las encuestas y eso te lo dice el pueblo, ya no bueno, de la calle. Esa es la candidatura presidencial, pero podríamos hablar de eh, lo municipal, que es lo más próximo, es uh -huh. en febrero. Uh -huh no se habla de una alianza en febrero se ha estado debatiendo ese tema sí de hecho hay comisión eh, una comisión que está trabajando lo que es eh, la conformación de la alianza hay alianza aquí en San Francisco no tendría no, o sea no no sabría decir de ciencia cierta Pero tú dijiste, si la habrá tú dijiste que se han sentado que se están sentando. no que hay una comisión bueno, que está, que está comisión designada que se para está eso sentando. Exacto, el pero el no, tengo, de no tengo no tengo, no tengo, no tengo San Francisco es de... una alianza, entonces. Probablemente, probable, es probable. En, ¿Se principi van a poner de en acuerdo principio, no, creo que hay varios compañeros aspirando por nosotros. Pues, o sea, pudieran ser ellos los candidatos, en alianza también. O sea, lo que hay que ver, eh, qué punto medio, ¿verdad?, se busque ahí y colocar te quién, imaginas quién, tú quien gane nuevamente en una caravana junto a los peledeístas? podría ser claro que sí ambos colores morados y amarillos y verdes sí sí sí ¿Qué color una el diversidad ¿Qué color de colores verde con el morado eh? <risa> habría que hacer esa prueba que color yo no sé el color yo sé lo que lo que garantice el triunfo garantice el triunfo garantiza el triunfo y eso, la alianza, y eso lo sabe eso lo sabe el partido de gobierno y a eso ha apostado, a, a mantener. ¿La alianza el, del PLD y la Fuerza del Pueblo garantiza el triunfo? Claro que sí. Sí, lo garantiza. Ya lo como cambian los discursos, porque antes ustedes no lo van no lo así, ¿eh? No, pero un tema, Estaban radicalizados. No, o sea, mira qué bien no, que. No, pero no. Que ya con la cúpula partidaria. los intereses. Con la cúpula partidaria. No diferenciamos, ¿verdad?, en términos de pensamiento con la cúpula partidaria. Pero con los compañeros, yo tengo una buena relación con la mayoría de los compañeros del PLD. Ya le está diciendo compañero. Son compañeros, eternos compañeros, y vendrán Son y seguirán compañeros. siendo compañeros. Claro que sí. De una u otra manera, vendrán y se mantendrán siendo compañeros. compañeros. Hay, un, PLD, hay una amistad, bien. un afecto, que eso no los rompe ningún proceso. Eso es así. Eso es así. Sí. Eso quiere decir que eh, el, la, los acercamientos van muy bien. De tipo personal siempre, por lo menos en mi parte, siempre he mantenido una buena ¿quién relación. ¿Quién está en primer lugar en San Francisco de Macorís? ¿La Fuerza del Pueblo está por encima del PLD acá? En términos estructurales, la Fuerza del Pueblo está por encima. Está compitiendo, está compitiendo con el partido de gobierno. ¿En términos ¿Qué porcentaje tú entiendes que tiene la fuerza del pueblo acá en San Francisco? No, realmente no, no puedo decirte en términos porcentual, pues no, más no, o menos no, que, no lo manejo ahora mismo. Más o menos cuántos puntos le puede llevar la fuerza del pueblo al PLD acá en San Francisco. No, re, te repito, no he visto estudios y no quiero caer en no el tema. No, no, ti, no, no tienes no, el dato, pero dicen no, no es que nada. está compitiendo con el gobierno. Porque conozco, ¿verdad? lo que es la parte estructural, que finalmente es lo que moviliza eh, el voto. O sea. Que la Fuerza del Pueblo hoy en día está en muchísimos lugares. Pero Jaime David dice que la Fuerza del Pueblo tiene estructura. No, pero Jaime... Lo dijo bueno, una, entrevista, eso, una entrevista que le eso, hice hace dos meses. Jaime se mantiene en el PLD y como tal debe... Le dice fupu. Sí, si, ha ido reduciendo. Sí, ya Ese término, dices, de término de 20. se ha ido reduciendo. Ya aquí fue ya. comenzó con eso, una entrevista aquí, <ríe> en fupu. Sí, sí, pero ya tú encuentras que lo, lo, lo más beligerante, lo que más utilizaban ese término, ya lo han ido reduciendo han ido cambiando sí han ido cambiando y a partir de ayer que la fuerza del pueblo mostró los que son los tenemos músculos. fotos vamos a colocar las ojalá, fotos. ojalá ojalá vamos a colocar las fotos de la actividad de ayer pienso sí. que fue una, una demostración. demostración movilizaron de que... al país es. no no una porción o sí. sea una muestra mira, territorial hay, hay, una, hay una muy buena hay un muy, muy buen ángulo ahí ¿eh? sí sí mira mira mira hay un muy buen ángulo mira, mira tres horas y veinte minutos me las mandó Andrés Pichardo Andrés Andrés cómo Andrés André Pichardo ah, claro claro sí, me la dirigente la mandó Mara esa, Mirabal Fajador sí, Andrés me las mandó para que las compartiera tres horas y veinte minutos y la gente marchó hasta donde llegó el presidente sin mancar como dicen la gente se la disfrutó la marcha sí sí y y, y mira los compañeros yo incluso eso se lo dije hace alrededor de dos años, lo comentaba con, con papi, con Juan José le decía, mira yo estoy viendo un dinamismo y una actitud en los compañeros que yo tenía tiempo que no veía porque como quiera que sea eh, en el viejo partido medio se se cansó de eso. De, de, de ¿por qué no cambiar el término viejo partido y decir los amigos? porque en realidad porque se está, allí ya, a un ya, ya se está en un se están juntando se sí, están sí, compartiendo se están eliminando perennes pero el partido viejo o sea me refiero al partido que nosotros militamos no necesariamente porque, porque sea viejo porque puede ser un solo partido ¿Eh? Usted, ustedes lo quieren absorber o el PLD no no no no no eh, los compañeros la fuerza del pueblo quiere absorber al PLD que no, no existan que no, no exista un no, para nada para nada chuparlo no, no, nosotros aportamos. en pleno en plena negociación fueron a Salcedo a Villatapia hace dos semanas y le llevaron prácticamente la mitad de la dirección municipal no, pero es una decisión de, de, de ellos. O sea, la gente y los... Lo, lo, ¿Ustedes lo, quieren una lo que alianza o quieren absorberlo? ¿Cuál de los no, dos? No, nosotros queremos mantenernos haciendo lo que hemos venido haciendo, creciendo. Creciendo con todo el que, tenga, el que tome la decisión de participar en este partido, que tiene las puertas abiertas para todos. Aquí se están integrando muchos PRMistas eh, que vienen del partido de gobierno, del PLD, de la sociedad, mucha gente participando. Aquí hay un sector externo que yo tenía tiempo que no lo veía gravitando en política. Muchas figuras, pero eh, se están interesando ahora. Porque también viven los que vive la mayoría de la población. Pagan gasolina cara. Pagan plátano caro. Y, o sea, al supermercado van y salen con dos y tres fundas. La, no Aquí no hay el trato social que no, que no se ve en ese espejo a diario. Entonces, eh, bueno, la población se está identificando con la fuerza del pueblo, se está identificando con la fuerza del pueblo, y pienso que lo que pasó ayer en esa actividad es una muestra, una pequeña muestra, de cómo está hoy ya la fuerza del pueblo. No, con tu anuncio nos iremos a una brevísima pausa comercial, uh -huh. entonces cuando estemos de vuelta volveremos con más contenido y más información, acá con Juan José Rosario, Juan Manuel, Juan Manuel regimos. <ríe> O Manuel Rosario, sí, sí. Eh, precandidato a diputado por el Partido de Fuerza del Pueblo, acá en San Francisco de Macorís. El presidente Fernández ha sido sumamente fuerte en sus pronunciamientos en contra del gobierno. Muchos PRMistas eh, llaman a, a dirigentes de la Fuerza del Pueblo malagradecidos por el discurso tan fuerte que han tenido después que fueron aliados. Por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal, a Bauta los PRMistas lo llaman malagradecidos porque ellos dicen que ellos fue que lo llevaron a senador. Y lo mismo dicen de Lionel, que por ellos, si Lionel tiene representación en estos momentos, es por el apoyo que ellos le dieron. ¿Dicen eso? Es, dicen eso. Mira, el presidente ha utilizado una frase... Que yo, cuando tengo la oportunidad de interactuar con algunos amigos que tengo en el PRM, digo, que reza de la siguiente manera, el que no sabe por qué ganó, no entenderá nunca por qué perdió. ¿Por qué te digo esto? Ellos ven las cosa y asumen una narrativa desde su óptica. Y a Franklin, Franklin, el senador de la provincia de Duarte, no es fruto de esa alianza. Y la mayoría de los senadores no son fruto de esa alianza. Entonces, bueno... ¿Que no van a a, ¿Ustedes no van a apoyar a Franklin ahora? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque eso fue un tema de una alianza o, o, o un acuerdo parcial. ¿Qué pasó? Que pasó el día de las elecciones. Nosotros nos vamos a abocar a, a presentar candidaturas propias en todo el territorio nacional y bajo la modalidad de un acuerdo con todo lo que compone ya la oposición, la oposición. Entonces, yo pienso que los amigos del PRM deben revisar lo que ha sido su narrativa, porque eh, aparentemente ellos eh, entendieron como que este país le iba a dar una luna de miel extrema, ¿verdad?, o que se iba a mantener eh, teniendo el compás de espera eh, que, que se le dio, porque recordamos que al presidente le dio un, una prórroga eh, extraordinaria fruto de que la gente entendió que bueno, que asumió el país en un momento de pandemia, después el tema de la guerra de Ucrania, pero ya se acabaron las excusas, ya no hay excusas y son tres años que tienen gobernando, o desgobernando diría yo. Los vinchos, aliados tradicionales, Fuerza Nacional Progresista de Leonel Fernández, amenazan con abandonar, a Leonel, si Leonel pacta con el partido de la liberación dominicana, lo tienen contra la espada y la pared y han sido los principales críticos frontales a una posible alianza con el partido de la liberación dominicana. Yo pienso que es una decisión ¿Deben, particular. Deben, ¿Deben irse los 20? No, no, no, para nada. Debemos hacer esfuerzos porque se mantengan. Ahora, eh, Ellos no condicionan puedes, su permanencia no, a que no se re, a que no acuerden. Pues muy probablemente, leer. porque en esto tú no. Eh, los intereses que tú tengas. El domingo. Que tú <risa> tengas. Barrio ministro Castillo fue muy claro. Sí. Y condicionó. Yo pienso que yo. pienso que son gente que, particularmente, yo valoro lo que ha sido su coherencia, sus posiciones. Eh, tienen Han asumido un discurso y han sido coherentes en ese sentido, pero nosotros. Nosotros, la fuerza del pueblo, estamos abocados a llegar al poder, a llegar al poder, y en política se hace lo que convenga y lo que demande la coyuntura, o lo que coloque la coyuntura. Y si ellos eh, entienden que no estarían de acuerdo, si en caso de que se produzca esa alianza, bueno, pues eso es un derecho, es un derecho, a estar o no a estar. Entonces, bueno, eh, si, si llega a ese punto, pues que le vaya bien. Bueno, un mensaje eh, a la audiencia, ya en esta uh -huh. parte final. ¿Qué tú les dirías eh, a la gente de San Francisco de Macorís? Porque Tú vas a ser legislador, ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué los franco-macorizanos deben votar por ti? Una candidatura de legislador es una, una, una candidatura muy amplia. Muy amplia, provincia muy amplia completa. Y mucho más en una provincia tan uh -huh. grande como... La de San Francisco la, sí, de Macorís. La, la provincia de Duarte, sí, completa. Una provincia sumamente grande, uh -huh. que vota mucha gente. Eh, ¿qué, tú le, ¿Qué tú le dirías a los franco-macorizanos? Bueno, yo le diría que me den la oportunidad de representarle, que tengo conocimiento de cuáles serían mis funciones, en este caso la de representar, fiscalizar eh, y legislar, eh, pretendo. Pretendo a partir del año próximo, eh, bueno, hacer una especie de levantamiento de lo que pudieran ser las iniciativas que se puedan impulsar a partir, eh, en el Congreso a partir de mi llegada ahí. Yo no voy a andar proponiendo leyes ni cayendo en demagogia cuando no sean recogidas a partir del sentir de la población, pero no solamente, eso es en el ámbito legislativo. En el ámbito de la fiscalización, lamentablemente, los legisladores que hemos tenido, eh, muchas veces hacen mutis, mutis ante la fiscalización. Te encuentras que en el presupuesto nacional se establecen partidas que tú no ves que la evolución a la ejecución de la obra va acorde con la partida establecida en el presupuesto. Eh, en, la, en el orden de la representación, bueno, eh, nosotros, y ahí incluso... Eh, yo jugué un papel importante porque me mantuve eh, con las puertas abiertas porque fui parte de eso, de, de la casa de nosotros como familia, recibiendo los compañeros y gente de la sociedad que demandaban de que un legislador les representara y le diera la cara. A partir de la salida de Juan José es lo que hemos recogido. Eh, en el territorio, los legisladores, la población te dice a ti que no les ve la cara. Entonces yo pretendo ser un legislador que los represente, que fiscalice por ellos y que legisle por ellos. Así que esperando contar con el apoyo de la gran mayoría de esta provincia, que como tú señales muy amplia, eh, que me den la oportunidad. Hay una reconfiguración y eso se está dando en el, la mayoría del territorio y esperemos que en la provincia de Duarte tengan un legislador de una nueva camada que sabe a qué va al Congreso Nacional. Darte las gracias por acceder a nuestra invitación y, y desearte éxitos y mucha suerte en este tramo de la campaña. Ya a partir de ahora la campaña se enciende, se activa.